Relaciones. e invitados. Relacciones. Programa del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Conozcamos el proceso de internacionalización e interinstitucionalización, las oportunidades de movilidad académica, becas, los proyectos de cooperación, convenios y demás actividades que promueven la participación de la institución en la sociedad del conocimiento. Relaciones. Acciones en el ámbito local, nacional e internacional. Todos los miércoles de 4 a 4 y media de la tarde por la UD 90.4 FM STAGE. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Relaciones, el programa del Centro de Relaciones Interinstitucionales SERI de la Universidad Distrital. Invitamos a todos nuestros oyentes a seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con arroba SERI UDISTRITAL. En el día de hoy vamos a compartir las diferentes actividades, proyectos de cooperación con la Universidad Tecnológica de Bolívar, la UTB. Y vamos para esta ocasión a contar con la participación de Katherine Fonseca. Ella es la coordinadora de proyectos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación de la UTB y nos va a compartir un poco de su experiencia y sus actividades que está desarrollando en estos momentos. Hola Katherine, bienvenida a Relaciones. Hola, muy buenas tardes para todos, muchas gracias, es un honor estar acá. Es un gusto para nosotros que nos acompañes en nuestro programa. De igual manera, desde el equipo del CERI nos acompaña Carles Hernández, quien es experto en actividades de cooperación universitaria. Hola, Carles, bienvenida a Relaciones. Hola, buenas tardes, mucho gusto y mucho gusto de ver otra vez a Katherine, con quien ya nos conocemos ya hace años del, del sector. Claro que sí, Carles. Y de igual manera nos acompaña nuestra compañera Emily Pinilla, pasante de comunicación social y periodismo. Hola Emily, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes también a nuestra invitada. Es un placer tenerla en esta oportunidad en relaciones. Y claramente también a Carles, también la visión de un experto en este tipo de programas nos ayuda bastante. Entonces tenemos acá a ambos desde su expertise. Bienvenidos al programa. Claro que sí, mi Emily, como tú mencionas, son grandes expertos en temas de cooperación universitaria. Bueno, nos gustaría comenzar este programa, Katherine, con una pequeña contextualización. Por favor, preséntanos, cuéntanos un poco de ti, de la misión y visión de la UTB y de las actividades de cooperación que se están llevando a cabo en estos momentos en, en la universidad. Claro que sí. Bueno, eh, primero contarles, eh, yo vengo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, yo soy Katherine Fonseca, como ya lo mencionaste, soy coordinadora de proyectos de cooperación internacional en la dirección de investigación, innovación y emprendimiento. La UTB es una universidad privada, sin ánimo de lucro, fundada alrededor de 1970 y ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, que como todos saben, pues es patrimonio histórico y cultural de la humanidad. La UTB nace por una necesidad regional, y eh, específicamente por asociaciones empresariales importantes como la ANDI, CAMACOL, FENALCO y Acopi. Eh, su, eh, su oferta eh, académica institucional cuenta con alrededor de 8 facultades, más de 20 programas de pregrado, 20 programas de especializaciones, un poco más de 19 programas de maestría y 3 programas de doctorado. Tenemos una, eh, una población estudiantil de más de 5.400 estudiantes entre pregrados y posgrado. Un poco eh, la UTB es una institución con formación e investigación con vocación empresarial de alto nivel. Justamente su nacimiento data de ello y está comprometido con el desarrollo social y económico de esta región del país. Eh, particularmente nosotros tenemos un gran complejo industrial que hace... Eh, que efectivamente toda nuestra investigación y nuestros esfuerzos estén concentrados en el desarrollo, por ejemplo, de biocombustibles, agroindustria, petroquímica, desarrollo de puertos marítimos, centros logísticos y astilleros, y esto ha dinamizado, como les digo, todo el ecosistema de, de investigación e innovación. Eh, particularmente, un poco la misión de la UTB es enfocada hacia la comunidad académica para desarrollarla mediante la formación integral a través de un proyecto educativo flexible y de calidad que contribuya a su entorno empresarial, cultural, ambiental y económico. Eh, el tema de cooperación internacional definitivamente es un eje prioritario y transversal a todas las unidades académicas. Como hacemos parte de la Dirección de Investigación, Innovación y e Emprendimiento, digamos que esta oficina central eh, es la que articula las diferentes iniciativas que tienen nuestros investigadores para el apalancamiento de recursos internacionales. Y esto es vital porque permite primero establecer y ampliar redes y nodos de conocimiento, crear colaboraciones, fortalecer in infraestructura, por ejemplo, para la imas coautorías, participación en escenarios internacionales de alto impacto, formación de ese capital humano de investigadores y movilidad generando así una base para eh, fortalecer nuestras capacidades de investigación. Un poco ya adentrándome en, en, en, el, en el centro de lo que hace esta coordinación, es básicamente promover, digamos, en primer lugar, la movilidad de esos investigadores, porque en la medida que ellos estén fuertemente relacionados, pues así ellos van a poder después armar redes de especialización y luego de estas redes efectivamente llegar a proyectos de alto impacto y alta envergadura. Entonces, este es un poco lo que hacemos desde cooperación, se trabaja a diferentes frentes, cooperación científica y tecnológica, cooperación al desarrollo y cooperación técnica e industrial. Bueno, Caterin, es como un gran panorama de lo que tenemos desde la UTB, y nos gustaría justamente en este tema de investigación y desarrollo conocer cómo se dinamizan todos estos procesos o cómo se tiene esos aportes de alto impacto para la comunidad académica, cómo llevan a cabo estas actividades. Bueno, como les digo, es muy importante tener una, una, una gran estrategia de internacionalización de la CTI, pero enfocada en diferentes, en diferentes planes, por así decirlo, o, o, o enfocada en diferentes acciones. Primero tienes que segmentar muy bien los equipos y segmentar muy bien a los profesores, generar relaciones de confianza, y esas relaciones de confianza están muy enfocadas en, en conocer también esos intereses de nuestros investigadores, por ejemplo, eh, aquellos que apenas están iniciando esta carrera en, en investigación y desarrollo, pues sencillamente promoverles la movilidad, porque sencillamente a través de la movilidad ellos van a poder luego articularse con otros socios a nivel internacional y de esa articulación, como les decía, conformar unas redes que al final les va a permitir eh, aplicar a consorcios internacionales. Un poco el reto es, ¿y cómo llegamos a, a apalancar grandes recursos por vía de cooperación internacional? ¿Cómo puedo yo financiar proyectos efectivamente que puedan contribuir no solo a las universidades, sino que efectivamente respondan a agendas regionales, locales, regionales y nacionales? Entonces es eso, es un trabajo conjunto y aquí un poco el, el trabajo desde nuestro rol como oficinas centrales que dinamizan estos procesos es apoyar eh, estas iniciativas de tal manera que podamos trabajar eh, de manera aliada y en red, solos eh, digamos que dificulta el proceso y difícilmente vamos a poder llegar a apropiar estos recursos. En cambio, si podemos establecer un trabajo en red, un trabajo colaborativo, pues esto va a permitir eh, llegar a proyectos de alto impacto. Bueno Catherine, claro que sí, eh, de hecho tú hablas de algo muy importante y es este trabajo en redes, precisamente esto es algo que nos interesa mucho nosotros y quisiéramos saber en qué ámbitos o en qué áreas eh, que tenga proyectada la, la UTB podemos trabajar en sinergias desde la universidad distrital, cuéntanos un poco de estas proyecciones y expectativas que se tienen en trabajo en conjunto en estas dos instituciones. Bueno, eh, lo primero que tendríamos que establecer es una hoja de, de ruta de, de trabajo conjunto porque pues esto va a depender también de los intereses de los investigadores, rápidamente les puedo decir por ejemplo desde la UTB tenemos un muy fuerte trabajo en energías alternativas eh, tenemos en temas de estructuras materiales logística eh, somos muy fuertes en, en, en áreas eh, por ejemplo de eh, desarrollo social un poco enfocado al post y eh, pues por allí nosotros podemos tener algunas sinergias En turismo sostenible también lo podemos hacer Entonces eh, es, es establecer primero una hoja de acción O una hoja de ruta que permita trabajar ambas instituciones Pero definitivamente dónde podemos eh, converger para, para poder aplicar a, a proyectos, por ejemplo En unas de las acciones Marías Lodos Cacurí Como las de intercambio de personal Allí podemos entrar en consorcios con europeos donde efectivamente podemos trabajar una iniciativa de investigación e innovación en conjunto. Un horizonte Europa, eh, por qué no, a través de grants de los Estados Unidos también lo podemos hacer. Entonces esa, esa sinergia se puede dinamizar desde allí. Vale, Catherine muchas gracias. Bastante claro la ruta o las proyecciones, las proyecciones que se tienen frente a ese trabajo en conjunto. Quisiéramos saber también, bueno, tú nos hablas un poco desde los ODS, ciertos ODS que están involucrados en eh, pues la formación profesional desde la universidad, quisiéramos que nos contaras un poco más cómo los integran desde la parte de cooperación y de la parte de internacionalización, estos mismos objetivos y esta formación en estos objetivos para sus profesionales. Claro, bueno, eh, un poco todo lo que el, el trabajo que se viene haciendo por los objetivos de desarrollo sostenible se tiene que enlazar con las diferentes actividades que se realizan al interior de la universidad, por ejemplo tenemos un gran proyecto eh, en materia de emprendimiento social, entonces este, este proyecto abarca diferentes ODS y eh, la manera de integrarlos es en la, en la narrativa un poco del proyecto en el contexto, cómo esa problemática digamos está afectando ciertas cosas y la problemática cómo puede ser resuelta y cómo puede, eh, digamos, apuntarle a esos ODS, pero no solamente están los ODS, eso es como el marco eh, eh, general al que tenemos que estructurar los proyectos, pero también yo tengo que ver un poco qué están haciendo los europeos, por ejemplo, en el, en el Green Deal. Entonces, yo tengo que ver qué me está diciendo la OCDE en materia de ciencia y tecnología, y una vez yo haya establecido ese contexto internacional, luego tengo que ver eh, a nivel nacional qué me están pidiendo. Entonces yo voy a la, misión de, a la misión internacional de sabios y allí sencillamente digo, bueno, a nivel internacional las, el, la agenda me dice esto, a nivel nacional la misión internacional de sabios, qué brechas quiere cubrir, qué problemáticas quiere solucionar y luego de eso yo ya lo, atrevi, lo, lo aterrizo a los contextos locales y regionales. Entonces allá, por, allí, por ejemplo, puedo eh, ver los planes estratégicos de ciencia y tecnología, integrar los comités eh, de universidad, de empresa, de estado como los CUE, que son eh, instancias donde usualmente se discuten temas eh, de agenda política pública. Entonces allí pues, ustedes pueden, digamos, desarrollar una narrativa internacional, nacional, local y regional. De esta manera, la problemática les queda situada en un contexto determinado y ustedes, a, a la larga, con cualquier iniciativa que realicen, están apuntando a esos objetivos de desarrollo sostenible siempre y cuando estén articulados todo lo internacional, lo nacional y lo local. Muchas gracias, eh, no Yo en esto también, y como un poco especialista de proyectos europeos, eh, has dado un poco en el clavo en el cual... Eh, la Unión Europea sigue siendo muy eh, eurocentrista, es decir, <ríe> eh, ellos marcan sus programas. Ahora estamos en el programa 2127 27 que prioriza las acciones de, eh, lo juntaremos en transición ambiental y transición digital. Aquí podemos converger, creo yo, las universidades de la capital, por decirlo así, con todo lo que es la recuperación verde y eh, las universidades de la costa, como en tu caso, con el tema de la recuperación azul, que son dos de las prioridades y además todo ello pues, hecho a través de eh, desarrollos tecnológicos y de digitalización. ¿no? Aquí creo que tenemos que ser muy, ponernos muy en la mentalidad europea. Obviamente siempre no, eh, no es difícil porque cada vez cada, todo el mundo tiende más a, a hacer converger sus planes de desarrollo locales con los ODS. ¿no? Pues, eh, pero efectivamente esta parte de la alineación, que es la justificación finalmente de una idea de un proyecto, es súper importante y solo añadiría eso, ¿no? que nos deberíamos centrar en este enfoque del que habla la Unión Europea, que es el de las S S3, las, las Smart Specialization Strategies, y que se refiere a eso, ¿no? a que uno ha de ser pues, eh, y se ha de especializar en lo que es fuerte. Yo sé eh, por ti que la tecnológica Bolívar es muy fuerte y de hecho es la única... Universidad del País que tiene ingeniería marítima, por ejemplo. Y este es un tema pues, crucial, tanto desde el aspecto medioambiental, eh, logístico, etc. Y bueno, esto era como para um, dar más la razón a, al enfoque que tiene también Catherine y que compartimos. Eh, pero Catherine, aquí me gustaría que nos hablaras un poco um, de un papel que os habéis ganado desde la UTB y que... Um, de manera resumida o lo resumo así, sois como el punto focal de las acciones Marie Curie en Colombia. ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿Cuáles son las actividades que os toca hacer? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuál es la expectativa? Etcétera, porque es una gran hazaña y os felicito por haber conseguido este título, por decirlo así. Bueno, eh, claro que sí, pero antes de contarles un poco el proceso, yo quiero eh, sintonizar un poco la, a la audiencia en en que nosotros nos ganamos el punto nacional de contacto en las acciones Marie Curie pero no quiero arrancar contándoles el proceso sin, sin decirles un poco de qué se trata y quién es la científica detrás, ¿no? ella, es, ella fue una física y química polaca nacionalizada francesa eh, nacida en Varsovia en 1867 fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera mujer en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades física y química. Entonces, eh, contándoles un poco esto, pues esta iniciativa nace en noviembre del año pasado cuando Mil Ciencias lanza una convocatoria donde invita a las diferentes instituciones a nivel nacional, pertenece al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a conformar nodos o redes para participar en las diferentes temáticas eh, donde se abría una posición para puntos nacionales de contacto. Los puntos nacionales de contacto básicamente son las estructuras eh, que la Unión Europea mantiene para difundir eh, y orientar prácticas de asistencia sobre el programa horizonte Europa. En Colombia todas las diferentes temáticas y nosotros, digo, UTB, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma de Bucaramanga, CSJK, eh, Cámara de Comercio de Bucaramanga y Alcaldía de Cartagena, nos unimos para formar una propuesta de cómo eh, llevaríamos a cabo un plan de difusión y cómo realizaríamos un poco nuestra función de puntos nacionales de contacto en caso de ser ganado entonces nos sentamos todas estas entidades, empezamos a armar la propuesta, pero la propuesta fue basada principalmente con un enfoque regional, ese fue nuestro valor añadido, regional y empresarial, porque decíamos, bueno, eh, cuando hablamos de acciones maricurios, usualmente estamos refiriéndonos a investigadores, a carrera de, a carrera de doctorados, postdocs, estancias de investigación, pero poco veíamos digamos, cómo podían entrar proyectos eh, donde la industria pueda participar. Entonces, eh, básicamente esto fue lo que hicimos, eh, nos presentamos en, en diciembre del año pasado y quedamos seleccionados para, bajo la temática, eh, eh, bajo la línea temática de las acciones Maríes Lodosca-Curí. ¿Qué son las acciones? Ahora sí ya puntualmente entrando en el tema, las acciones Maríes Lodosca-Curí eh, son... Un, un tipo de acciones donde permite el desarrollo de carrera de los investigadores. En esa medida se adelantan diferentes eh, tipos de programas, como eh, redes doctorales, en caso de que existan investigadores interesados en desarrollar un doctorado en Europa, es a través de las redes doctorales que justamente está abierta. Otras son las becas postdoctorales, en el caso de que ya tengan título de doctor y quieran realizar, este, este proyecto, entonces lo pueden, lo pueden hacer a través de las becas postdoctorales. También instituciones colombianas pueden recibir postdocs europeos en Colombia. Esa es bajo esa otra línea. Pero hay otra eh, gran acción que son las de intercambio de personal y esta permite en el marco de proyectos de investigación realizar movilidades de entre 1 a 12 meses por 3 años en el marco del consorcio establecido, donde mínimo deben pertenecer dos, eh, tres instituciones europeas. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros pues llevamos a cabo este programa de Marie Curie eh, alrededor de seis, siete meses. Ya hemos eh, desarrollado varios InfoDays en diferentes eh, instituciones que nos han invitado. Eh, entonces, eh, acompañamos algunas propuestas de investigadores colombianos que se quieran postular a las diferentes acciones. Eh, bueno, ya tenemos todo para apoyar la conformación de la red de alumni eh, de ex becarios Marie Curie y... Eh, en, pues no solamente en Colombia, sino a nivel capítulo andino y el Caribe, entre otras actividades que estamos adelantando. Pero principalmente, nuestro rol es difundir todas las oportunidades que hay dentro de la línea temática de las acciones María y Ciudad del programa Horizonte Europa. Y, y adicionalmente, perdón, una pregunta, um, Catherine. Eh, bueno, también hay programas de financiación como RAIS o COFAN, por ejemplo. ¿no? Eh, estos no son tan utilizados, pero también entran dentro de estas acciones. No, no, ¿Nos haces un breve resumen de, de cuáles son? Porque precisamente la distrital es socia de un proyecto RAIS, de intercambio de, de investigadores, digamos. Y bueno, yo lo resumiría así, tú sabes un poco mejor, pero es, básicamente es muchas movilidades de aquí para allá. Muchas estancias cortas entre muchas instituciones que intercambian conocimiento a nivel de ciencia excelente sobre una misma temática, ¿no? por poner un ejemplo. Así es, bueno, las RAIS es como se conocían en el programa Horizonte 2020, así se llamaban, eh, eran, eran las conocidas como RAIS. En Horizonte Europa, que arranca el año pasado y son siete años de programa Marco, se conocen como intercambio de personajes ya les cambiaron el nombre, pero básicamente es lo que ya les estaba explicando. Eh, son, de hecho, son de las convocatorias donde más participa Colombia, donde más realiza movilidades y es una movilidad a todo nivel, internacional, intersectorial e interdisciplinar. Entonces, es muy importante que esto se vea plasmado en la propuesta, que ustedes puedan ir, por ejemplo, el consorcio está universidades en Europa, pero también centros de desarrollo tecnológico, empresas, museos, eh, sector público, o sea, entre más diverso sea el consorcio en el marco de un proyecto de intercambio de personal, pues esto les va a permitir tener eh, una mejor estancia en cada uno de los países donde tengan socios. Eh, como les decía, son programas pues de largo aliento, de 3 a 4 años, y allí las movilidades van por persona de un mes mínimo a máximo 12 meses, por lo que dure el proyecto. Todas las personas de, de la pues de la, del proyecto se deben movilizar, importante considerar que aquí no solamente se movilizan investigadores, en un proyecto intercambio personal, la idea es que pueda ir gente del personal administrativo, personal jurídico, personal financiero, es decir, es, es, su composición al interior de las movilidades también es muy diversa. Eso por un lado. Las cofon están más enfocadas al desarrollo, por ejemplo, de nuevos programas de doctorado. Estas no las, no las, no, pues si bien las contamos como parte del portafolio de las Marie Curie, poco profundizamos en ella porque las instituciones que ganen, eh, que sean seleccionadas, sí deben aportar unos recursos en efectivo importantes. Entonces, pues allí digamos que, que no, no profundizamos mucho, lo que decimos siempre es ojalá puedan hacer parte de redes doctorales o que los que quieran realizar doctorado puedan involucrarse en una red doctoral porque tienen eh, unas eh, amplias posibilidades, estas abren usualmente hacia el mes de mayo todos los años, igual que las becas postdoctorales y las de intercambio de personal esperamos abran en el mes de octubre y cierren hacia el mes de marzo también abren todos los años. Eso permite que ustedes se puedan organizar y planear muy bien cómo pueden hacer esta, esta presentación. No sé si ya con eso uh, uh, queda, uh, queda claro. Un poco antes de terminar uh, Catherine porque tu, tu carrera no empieza en la Universidad de Tecnología de Bolívar. Tú vienes y así nos conocimos en MinCiencias y recuerdo muy bien que llevabas el escritorio de relaciones de Minciencias con la Unión Europea. Cuéntanos Así también es. en tres minuticos eh, qué hiciste, cómo viviste esa etapa y cómo ves los cambios que ha habido entre Minciencias Ciencia, y, y el actual Minciencias, digamos. Bueno, eh, sí, contarles un poco esta experiencia. Yo era la líder del escritorio de cooperación con Europa en 2019, eh, la, la experiencia, digamos, me permitió ser punto nacional de contacto de Horizonte 2020 en ese momento para Colombia. Eh, este era un proyecto particular dentro del escritorio, sin embargo, las dinámicas estaban más orientadas a temas bilaterales, eh, convocatorias aún en ese momento muy eh, específicas con temas de movilidad, que es lo que vemos con EcosNOR, el DAD, eh, PROCOL, estas eran convocatorias más enfocadas en términos de movilidad. Un poco la apuesta en ese momento fue eh, eh, importante trabajar en una política de internacionalización de la ciencia, trabajar más con la diáspora científica de colombianos en el exterior, eh, ver cómo ellos también pueden aportar desde su conocimiento, a, la, a, a los diferentes trabajos que se hacen en el país, articulación, con condición de sabios. Entonces en el momento en que yo entré fue coyuntural justamente por la transición de conciencias, que era una entidad muy, muy técnica y a nivel eh, de, de departamento administrativo, y luego ya subir a, a la posición de ministerio, pues eso hizo que las dinámicas fueran un poquito más, más rígidas pero apropiar el tema de la misión de sabios creo que se está viendo plasmada en las convocatorias que hoy salen. También eh, en ese momento, como les decía, eh, el tema de movilidades pues, era, era, era lo fuerte y ya ahora vemos convocatorias mucho más grandes y robustas, donde efectivamente se quieren conformación de redes, trabajo con diáspora científica y proyectos colaborativos. Y un ejemplo claro de este fue la convocatoria que lanzaron para eh, lo, la nominación de puntos nacionales de contacto, que nos hizo trabajar en consorcio, que nos hizo trabajar en conjunto y que está haciendo que a futuro podamos presentarnos en, en consorcios eh, unidos entre las diferentes regiones. Otra de las cosas también a destacar, y rápidamente lo menciono, es justamente eh, ese trabajo mucho más fuerte desde las regiones. Creo que ha habido un cambio significativo allí, muy positivo. Eh, esto, esto por mencionar y bueno esperando en general una mayor continuidad en los procesos porque si vemos eh, digamos con cada cambio eh, de, de, de la contratación a nivel general pues hace que volvamos a, a repetir y hacer un reproceso en general es ese sería lo único pero veo cambios muy positivos en la manera en que se están formulando las convocatorias. Claro que sí, Caterina, esa es nuestra expectativa, seguir trabajando en conjunto y poder fortalecer estos lazos de cooperación interuniversitaria. No nos queda más sino agradecerte por tu participación en, este programa, en nuestro programa y por compartir todas estas experiencias tan enriquecedoras para nuestros procesos y actividades en conjunto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a la U90.4 por brindarnos este espacio y a todo el equipo del Seri. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.